Monitorear la violencia hacia las mujeres y exponer los datos en un sitio web fue el objetivo de lanzar este sitio, conocido como Voces contra la Violencia. El Iris Castillo nos tiene más detalles, 100% noticias. Primicias a toda hora, este sitio fue eh, web fue apoyado por, eh, en este caso, la embajada americana por el programa de USAID. En este sitio se recoge la lista de femicidios que se han registrado desde 2012 hasta la fecha, que total suman un to, eh, 303 femicidios. En lo que va del año, según estos movimientos de mujeres, ya se registran 12 femicidios que se han concentrado, la mayoría de ellos, en jinotega y Bluefield. Vamos a escuchar rápidamente las declaraciones de Magali Quintana, coordinadora del Movimiento Católicas eh, para Decidir, y también de la embajadora de Estados Unidos, Laura Doug. Generalmente recuerden que los femicidios eh, son producto de un ciclo de violencia que están viviendo las mujeres, que llega un momento que el desenlace es la muerte de la mujer. Los números son muy tristes. La violencia contra mujeres eh, es una lástima. Necesitamos hacer algo sobre esto. Es un problema aquí en Nicaragua, pero también en otras partes del mundo. Mujeres siempre son las víctimas y es importante enfocar y trabajar para uh, desarrollar políticas y programas para apoyar a las mujeres en el mundo y prevenir este tipo de violencia.